Cuando vinimos por primera vez el pasado año, eh, descubrimos Colombia, nos encantó, nos maravilló, es un país magnífico y entre las diferentes opciones, visitas que realizamos a Medellín, Bogotá y Cartagena de Indias, decidimos finalmente eh, organizarlo en Bogotá. En esta decisión intervino de manera muy directa eh, y agradecemos el apoyo del Buró de Bogotá porque nos acompañó a visitar hoteles, eh, por feria, eh, recintos eh, posibles donde nuestro congreso y feria profesional fuera posible. Realmente estamos muy encantados, de, eh, contentos eh, y sobre todo pues, quiero dar las gracias también al buró de Bogotá por su ayuda, sobre todo en el último viaje que hicimos el pasado mes de marzo. Pues eh, estamos eh, comprobando ya los, eh, los resultados en este uh, inicio del Congreso y de Feria Profesional en esta mañana del jueves 7 de julio, con 45 stands de nueve países, con más de 300 congresistas y esperamos en estos dos días unos 2.000 visitantes. Vienes a Bogotá, conoces a su gente, conoces las instalaciones, conoces el potencial de sus empresas, eh, la amabilidad con la que te tratan, los prof... servicios profesionales que hemos encontrado por todas partes, una magnífica para organizar ferias, para organizar congresos, para eh, conocerla más a fondo. Y de hecho pues yo invito a cualquier organización, a cualquier empresario, cualquier eh, empresa organizadora de eventos, que venga que venga a conocer Bogotá, que venga a conocer lo que es Colombia y se crea un país de 48 millones de habitantes, un país que está creciendo al 5%, un país que tiene menos paro, la mitad de paro que España, y que sin duda va a ser una potencia económica, un motor económico en toda la región latinoamericana. Nosotros...